Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a mi canal. Por si no me conoces, yo soy Yeseli Salazar y en esta oportunidad te voy a estar explicando todos los requisitos que necesitas para la visa estudiantil austriaca. Este video va a tener dos partes. Acá les voy a estar explicando la primera parte, que es requisitos, cómo ir al magistrado, todo. Hasta les voy a enseñar el magistrado por dentro, chicos. Así que se tienen que quedar con este video hasta el final. Y cuando saque el segundo, tienen que verlo porque voy a hablarles de cómo es para renovarlo. Pero es súper importante que lo sepan ya de una vez para que estén claros de todo. Así que bueno chicos, sin más preámbulos, comencemos. Bueno chicos, para comenzar, hoy la página del magistrado está en mantenimiento y tuve que copiarlos así. Así que no importa, igual los tengo aquí. El paso número uno es llenar el formulario. Este formulario lo puedes conseguir online en la página del magistrado o directamente en el magistrado Yo te recomiendo que lo llenes en tu casa con tiempo Lo descargues, lo imprimas y lo llenes ¿Por qué? Porque está en alemán Y si no sabes bien el alemán Incluso sabiéndolo bien Te puedes dudar en muchas cosas Entonces mejor que lo llenes con calma en tu casita Y después te vas directamente con todo El formulario es este Disculpen que me vaya a estar volteando tanto Pero debo buscar las cosas Este es el formulario Tiene dos páginas Te van a preguntar tus datos personales Los datos de tu seguro médico también te preguntan en el punto número F, chicos, es súper importante. Te van a preguntar que de dónde sacaste el dinero. Yo les voy a ir explicando uno a uno, pero en este punto es muy importante que le aclares desde ya que allí deben poner si viene de una familiar, un Terex que sería como apoyo familiar, eh, por una beca, por un sponsor, por un patrocinante, lo que sea, ahí lo deben copiar. El punto número dos es el pasaporte. Bueno, el pasaporte, a ellos cuando vayas te van a pedir eh, que muest una copia de tu pasaporte y de la hoja donde sale el sello que te ponen cuando entras a la EU. Por lo menos yo acabo de sacar la visa a mi hermano, por eso estoy calientita con todos los requisitos, se los saqué hace dos semanas. Y a él le pidieron su copia de pasaporte y la copia de la hoja donde sale ese sello. Cuando tú entras a la EU, ellos te ponen un sello donde dice la fecha en que entraste. Eso es súper importante porque así si el magistrado ve que estás dentro de tus tres meses legales como turista, en el caso de que sea un país que puede estar legal, como Venezuela, Colombia, algunos otros. Otro requisito es una foto. Una foto así, tiene que ser fondo blanco, chicos. Yo salgo horrible, no lo veo mucho. Pero esta foto se la pueden tomar aquí y es lo mejor que se la tomen aquí. ¿Por qué? Porque aquí hay máquinas que consigues en los metros, en ciertos lugares donde... Tú lo que haces es meter una moneda, o sea, vale 6 euros realmente por 7, 8 fotos de este tipo Y sacan la fecha abajo Esta no, porque es como un kit de varias fotos Y al final dice la fecha El magistrado pide que no sea tan vieja la foto Creo que no mayor a 6 meses Quiere decir que esa es la ideal Porque ahí tú la llevas y ellos ven que te la acabas de tomar esos días Y ellos la recortan y te la ponen Entonces, el tercer requisito es la foto Ay, disculpen, en serio que me vaya a voltear tanto. El cuarto requisito es tu partida de nacimiento. Yo tengo la mía por aquí, pero no tiene nada el otro mundo a diferencia de, de la de ustedes. La partida de nacimiento eh, debe estar apostillada, legalizada, traducida. Es súper importante que esté traducida al alemán y eh, tiene que ser una traducción legal. Miren esta traducción legal. Esto es lo que hace constar que es una traducción legal. No es que mi amigo hable español. Dios mío, mi cámara se pone oscura Yo no sé manejar cámaras profesionales eh, Tiene que ser una traducción legal, chicos Porque si no, no se las aceptan Obviamente tiene que ser un traductor jurado eh, Otro punto súper importante Estoy viendo que mi cámara se pone oscura No entiendo por qué eh, Es el número 5 Comprobante de dónde vives Acá te piden tu contrato de arrendamiento. Si vives en un apartamento, sería el contrato de alquiler de tu apartamento. Es un contrato como el de nuestros países que tú llenas, se registra todo. Ese lo debes traer una copia, todo en copia y original, pero yo sé que es con la copia. Y aparte, si vives en un navigate, que es un apartamento compartido con otros jóvenes o un estudiante en Haim, que vendría a ser un, una residencia de estudiantes, cuando tú contratas con ese estudiante, ellos te van a dar un contrato, ese lo debes llevar con copia y aparte debes llevar algo que no sé por qué no sale aquí, ah no si sí sale en la página web que se llama Rex, eh, Bon Rex Versigerum Varum, que es este, este es Bon Rex, se lo voy a poner aquí, Ay, no sé si se lea Bon Rex Versigerum Varum. Este es un contrato, esta es una hojita donde dice la persona con la que vives, que es la que te alquiló a ti, o sea, yo me mudé a una residencia estudiantil y la persona que administra la residencia estudiantil me debe firmar esto y lo que dice son sus datos, la dirección, cuánto mide mi habitación o mi apartamento, cuántas habitaciones tiene... ¿Desde cuándo a cuándo voy a vivir su ponte? Desde julio del 2018 hasta julio del 2019. Y debe de, te firma la persona, firmas tú la fecha y todo eso. Este va junto con el del alquiler de donde vives. Son estos dos, el alquiler, el contrato de alquiler y esto. Porque aquí ellos ven cuánto pagas y todo. En el contrato de alquiler también ven, pero no sé por qué piden esto realmente. Es como que ellos quieren ver que la persona que te alquiló está... Al tanto de que tú estás sacando una visa con ese apartamento. No sé si me entienden. Pero sí, lo piden. Otro requisito que también piden... Uh, Comprobante, ¿cuánto es el MITE? Okay. Comprobante del seguro social. Este es tu seguro médico. Tú el seguro médico lo puedes sacar aquí. Se llama WGKK. Yo les voy a dejar el link por aquí abajo. Este lo pueden sacar aquí media vez. Lleguen acá. Después les voy a explicar con calma cómo se saca el seguro médico. Pero... Medias que tú tengas tu seguro médico, tú lo traes. En el caso, tú traes tu copia, ellos te van a dar ciertos requisitos que debes tener para llevarlo a la visa. En el caso de que tú no saques tu BGKK, también sirve un seguro estudiantil internacional que, no me acuerdo el nombre, fue el que yo le saqué a mi hermano, yo se lo voy a dejar por aquí abajo el nombre, ese también pueden contratarlo. El que vale 33 euros mensuales porque es la, la tarifa media. Hay barata, media y alta. A partir de la media ya te la acepta el magistrado. En el de 33 te lo acepta el magistrado y el de 66 creo que cuesta el siguiente. El, el primerito, el más barato cuesta 20. Dice, no te lo acepta el magistrado. Pero en el caso del seguro médico es eso. Tu seguro médico que te va a cubrir aquí porque es obligatorio que los estudiantes tengan seguro médico. En otro video le voy a hablar de eso, pero eso es súper delicado el tema del seguro médico porque bueno... Te puede traer problemas si no lo tienes. Número 8. Comprobante de cómo me mantengo en Austria. Wow. Esto es una locura porque es el tema crucial de toda visa. Todo el mundo se queda así como que, ¿qué? ¿Cómo lo llevo? Actualmente piden 902 euros por, dos, por mes. Eso lo tienes que multiplicar por 12. Son aproximadamente 10 mil y algo. Le voy a dejar por aquí el monto exacto. Y... Eso lo debes llevar así. Yo tengo. Tú cuando vengas como estudiante aquí en Austria vas a poder sacar tu banco, tu cuenta bancaria y ahí vas a meter el dinero que has traído para comprobar el magistrado o allí en caso de que tu familia te vaya a dar el dinero en esa cuenta tu familia te puede transferir el dinero. Una vez que ya tú tengas el dinero completo de lo que te pide el magistrado que son 10 mil y algo... Y aparte, actualmente, nuevo requisito es que dice, sin incluir los gastos fijos mensuales, que en eso incluye el alquiler de, de tu apartamento o habitación, quiere decir que si piden 10 mil y algo, y aparte tú pagas 300 euros mensual de tu habitación, debes de multiplicar 300 por dos y sumárselo a los 10 mil y algo que ya de por sí piden. En total son como 13 mil euros y pico que dejes de mostrar en tu cuenta lo sé, es bastante dinero, pero bueno, y en ese caso, ya después que tú tengas tu, tu, tu dinero en tu cuenta, la, el magistrado te va a pedir el dinero, y es así, este es mi estado de cuenta. Se los van a mostrar una sola hoja. Oh, son varias hojas. Oh, tú ahí llevas tu estado de cuenta de lo que hayas tenido de movimiento desde que llegaste hasta el día que te toque ir al magistrado y llevas tu comprobante. Eh, este tú lo puedes imprimir online. Descargas tu estado de cuenta. Yo estoy en el Erste Bank. Sin embargo, hay otro banco que se llama Bank Austria, etcétera. Hay muchos bancos, pero yo les recomiendo Erste Bank. De verdad, es de lo mejor. Llevas tu estado de cuenta. Eso es lo que te pide. Aparte, chicos. Llegó lo que más esperamos. Ese es el dinero. Hay unos requisitos que no están en la visa en este punto, pero yo se los voy a contar porque mucha gente ha tenido problemas en este ítem, en este punto. Les voy a explicar. El magistrado te pide que presentes tu estado de cuenta. Eso es lo legal, pero el magistrado te puede pedir cualquier cantidad de cosas extra que te pueden amargar la vida, pero en un segundo, o te lo pueden complicar, o no sé, o te pueden poner trabas. Entonces, yo le voy a contar un poquito. Yo no sé cuánto vaya a durar este video, pero de verdad, yo creo que esto es súper importante que se los cuente. El magistrado les pide la cantidad de 10 mil y algo de euro, más lo que vale tu MITI, tu alquiler mensual, por 12. O sea, ponte que son 15 mil en total, porque tú pagas 700 al mes. Que una amiga le pasó, una chica del canal le pasó ahorita. Ella llevó 10 mil y le pidieron 15 mil, porque paga 700 al mes, o sea... Entonces, aparte, ellos te van a preguntar, no está escrito en lo legal del magistrado, pero te lo van a pedir porque eso se lo pinga a todo el mundo. Te van a preguntar, ¿y de dónde sacaste el dinero? Dame comprobantes. Yo conozco una chica del canal que a ella le tocó irse de Austria ahorita en octubre porque no pudo demostrar de dónde vino el dinero. Ella era venezolana, su mamá compró el dinero, eh, los dólares, por, bueno, como está ahorita la situación de Venezuela, comprando dólares. Pero, ¿cómo tú demuestras eso? No tienes cómo, o sea... Y ella no pudo demostrarle, el magistrado se lo negó. Ella puede apelar, si el magistrado te niega la visa, tú puedes apelarla, siempre que tú sepas que puedes demostrar eh, la razón por la cual ellos te, están, te, te, te la negaron. Ella podía apelar y decir, mira, de aquí saqué el dinero, mira, aquí están los estados de cuenta de mi mamá, aquí está el contrato de trabajo de mi mamá, que son ella gana 5 mil dólares al mes por decirte. Pero si no, si no podía, ella no lo pudo demostrar, por ejemplo. Entonces, el magistrado te va a pedir que compruebes de dónde sacas el dinero. En este caso, les voy a contar la historia de mi hermano. Mi hermano acaba de venir, él tocaba en orquesta, viajaba por todo el mundo con las orquestas, a pesar de que venezuela está como está en el, bueno, pues está mal. Eh, bueno, él siempre tocó en una orquesta, viajaba por todo el mundo y la orquesta le dio su comprobante, su constancia, que él tocó ahí no sé cuántos años, él viajaba por todo el mundo, tuvo giras por no sé dónde, la cual obtenía tanto al mes, otra, otro lugar donde él trabajaba con la que viajaba también mucho, le dio constancia. Todo eso lo llevó al magistrado con su estado de cuenta. Esos requisitos no están en la página, pero te lo van a pedir y tú tienes que tenerlo. Sin embargo, el magistrado puede que lo tome o no lo tome o te pida más cosas. ¿Por qué? Mi hermano llevó eso y le dijeron, wow, todo está perfecto. Tu visa está aprobada porque vieron que todo estaba bien. Sin embargo, otra chica aquí al canal que seguro está viendo el video me contó Hace una semana que ya llevó tal cual esos requisitos, sin yo decirle, ya lo hizo porque le pareció lo más lógico y está bien, así como lo hizo mi hermano que le pareció lo más lógico, pero el magistrado a ella le dijo que eso no era comprobante suficiente. ya llevó constancia de trabajo, estados de cuenta de su país, todo. O sea, el magistrado no importa lo que tú lleves. Aquí lo que tienen que saber es que el magistrado actúa a su discreción no siempre se ríen por la ley, y esa es la verdad, le duela a quien le duela y ellos hacen lo que les da la gana. De hecho, ella me contó que la trataron mal y a mi hermano no la trataron mal, no lo trataron mal. ¿Por qué? No sé. Y eso que mi hermano es morenito como yo, yo no sé cómo es la chica, pero bueno, no voy a entrar en ese tema de racismo, pero puede ser que tenga que ver, que no tenga que ver. Eso queda cada quien. Si la trataron bien o mal, eso es porque esa persona fue así. A mi hermano lo trataron bien porque esa persona era bien. No sé si debo hablar de esto en este video, pero es importante que lo sepan. Me preguntan, ya sé que llamo al magistrado, o sé sea, que es algo que no porque yo se los diga va a ser así, si ¿sí me entienden, sino que el magistrado es el que va a decidir y va a ver si te quiere pedir más o no, etc. Bueno, en otros requisitos te van a pedir tu constancia de estudio, es decir, tu estudio en BLAT, tu estudio en Vestetigo y tu Veshai. Estos son requisitos que ahorita ustedes ni saben qué es porque obviamente no están inscritos y nada, pero media vez que ustedes estén aquí, eso no es nada del otro mundo. Cuando ustedes se inscriben en la universidad, ya ustedes van a tener acceso a su página web, a su cuenta personal en la página web de la universidad, que es USPACE, y allí van a poder descargar esos requisitos para el magistrado. Eso es una constancia que dice esta persona ya pagó, esta persona ya se inscribió y esta persona fue admitida en esta universidad. Eso es lo que vas a llevar al magistrado. Y eso está súper fácil. Bueno, eso serían todos, chicos. Son 11 requisitos en total, 10, 11 requisitos que son súper importantes que cumplan porque media vez ustedes no los cumplan. Bueno, ya saben, ya se lo he explicado en todo el video. Ahora les voy a mostrar un poquito de cómo es el magistrado por dentro. Eh, ustedes pueden ir cualquier día que quieran al magistrado, menos los miércoles porque yo no trabajan los miércoles, pero el lunes a viernes, a excepción de los miércoles, y en el horario de la mañana. Lleguen temprano porque sí se pone a veces full. Cuando yo fui con mi hermano no había casi nadie. Duramos como una hora, imagínense, en todo. Pero yo en mi visa duré como cuatro horas. Fue horrible. Entonces lleguen temprano. Eh, por ahí pasa metro, chnel, bambús, de todo. Le voy a poner la, los videos que yo grabé. Para que vean, hay un metro cerca, cuatro minutos del de magistrado. Ustedes van a ir al magistrado. Este es el edificio que les estoy mostrando. Yo estoy hablando aquí, pero sé que estoy mostrándosele un video. Y van a entrar al magistrado por esa puertita que está allí y van a agarrar un número en una maquinita que está allí que dice Ameldum. Ahí van a esperar que les toque el número que tomaron y cuando les toque pasar a la casilla con el chico que les va a atender, a esa persona solo le van a entregar su pasaporte, su formulario que le hable en el paso número uno y el tiquecito de su número esa persona va a comprobar que todo esté bien, que tu pasaporte esté bien, que los requisitos están bien, de... te va a meter en el sistema. pues, Y media vez hagas eso, él te va a devolver todos esos papeles y te va a dar un nuevo número con un nuevo serial y te va a decir a qué piso debes subir a esperar ese número. Te va a devolver tu pasaporte, ojo pelado, te va a devolver tu pasaporte y tu formulario y te va a dar un nuevo ticket con un nuevo número. Vas a subir al piso que él te diga, y media vez que subas, vas a ver que hay unas maquinitas de sacar copias, ahí puedes sacar copia por 50 céntimos, si no me equivoco, eh, agarras el ascensor, subes, esperas en tu piso, en la sala de espera, que llegue tu nuevo número, ahí dice, me tocó el número A tal, en la zona tal, tú vas a esa zona a esperar tu número, y media vez que toque tu número, después de esperar un rato, vas a pasar a la puerta que te indica en el número. En la pantalla sale el ATA, le toca en la puerta 5, en la puerta 10, en la puerta 20. Vas a ir a esa puerta que son oficinas y allí sí vas a entregar tu formulario, tu pasaporte, el ticket del número y los 11 requisitos de la visa. Esa persona que te toque, que es la que a muchos tratan mal, a muchos le tratan bien, esa persona va a recibir todos tus requisitos y va a ver que todo esté en orden. Media vez que vea que todo está bien, que tienes completo los requisitos, te va a decir que esperes otra vez con un nuevo número. Vas a salir y vas a esperar que vuelvan a llamarte el número en la pantalla otra vez y ya cuando toque tu número vas a entrar a la puerta que te vuelve a indicar que no necesariamente fue la primera, creo que incluso no es la primera nunca y allí te va a tocar otra persona que es la que te va a decir que debes traer. Aquí no tengo la constancia que te dan al final. Te la, igual se las voy a poner aquí en una foto para que la vean. Ahí va a decir la fecha y la hora que te toca buscar la visa. Ellos en esa entrevista final te van a decir si tu visa está aprobada o no. Por ejemplo, en el caso de mi hermano le dijeron, wow, tu visa, todo está bien. Tu visa está aprobada. Gracias a Dios le sucedió así. Pero el, en el caso de que te digan que tu visa está aprobada, te van a dar la hoja que se las voy a dejar por aquí en la imagen donde va a decidir la hora y la fecha en la que debes buscar tu visa va a ser ahí mismo que debes buscarla en ese mismo magistrado. Sin embargo, esa hoja puede decir algo extra. O sea, la de mi hermano, a pesar de que se la aprobaron, decía, venga a buscar su visa a tal fecha. Y en esa fecha él tenía que llevar otra vez su, su pasaporte, que ok, eso está bien. Pero él le pidieron extra que volviera a llevar el dinero, o sea, el comprobante de su dinero, entonces llevó su estado de cuenta actual puede ser que a lo mejor a ti te pidan en la vez que venga a buscar eh, su visa traiga la partida de nacimiento de su mamá no sé algo así loquísimo y usted tiene que llevarlo la otra opción es que cuando te pasen esa última entrevista no te aprueben tu visa sino que te digan mira no te vamos a dar visa todavía porque tenemos que evaluar bien tus requisitos y espera que a tu casa te va a llegar una notificación entonces, en vez de entregarte ahí la carta, que a mi hermano le entregaron ahí, por ejemplo, te va a llegar a tu casa, quién sabe cuándo, eso no lo sé, no lo sabe nadie, eso es cuando ellos les dé la gana. Te va a llegar una, esa carta a tu casa y ahí te va a decir, mira, creemos que es mejor que nos entregues un comprobante donde sacaste el dinero o un estado de cuenta de tu mamá o lo que sea que ellos quieran pedirte. Si, eh, si es tu caso que te sucede así, que te dicen que tienes que esperar a que ellos se comuniquen contigo, tú debes estar pendiente del buzón de correo de tu casa, de tu vivienda. Ellos ahí se van a comunicar contigo. Y cuando tú tengas esa carta ya de un mes, en dos meses, cuando ellos te respondan, lo que ellos te pidieron lo puedes llevar o personalmente o a través de correo. O sea, lo puedes llevar, mandar por correo electrónico al correo del magistrado o llevarlo personalmente. Yo les recomiendo que lo hagan de las dos formas. Y que a partir de ahí, señores, ustedes empiecen la partida de estar llamando y presionando. Porque el magistrado, si es por ellos, no dan visa nunca. Entonces, tú llamas cada cinco días, cada cuatro días. Ya metí mi requisito. Que tienen respuesta a mi visa a los cinco días. Ya metí mi requisito, no me han dado respuesta. ¿Qué pasa? Y estén encima. A mí me tocó hacerlo una vez porque... Ay, Dios mío. Entonces, por eso les digo... Esas son las dos opciones, que al final, ese día que fueron a meter visa, al final te digan que tu visa está aprobada o que esperes en casa a que se comuniquen contigo. Entonces, ya al final de todo esto, lo peor que puede suceder es que obviamente no aprueben visa, pero tienen la opción de apelarlo si ustedes saben que lo pueden demostrar. No tengan miedo de apelar. Apelar no es que van a un magistrado y están los jueces así sentados, no. Apelar ante el magistrado es con un, un, una persona autorizada por el Estado para escuchar tu caso personalmente cuesta extra la visa porque la visa cuesta 190 euros ahorita pero eh... Puede ser que si apelas te cuesta 160, creo, por apelación, pero es importante que si te la niegan y tú puedes comprobar, apeles, porque si apelas y demuestras, ah, mira, no, si yo saqué el dinero de aquí, mira, esto es los estados de cuenta de mi mamá. Ellos, ah, ok, te la prueban y ya, sin problema. Bueno, sí, apelaste, hubo un problema, pero no, no es algo grave, ¿sí me entienden? De hecho, el magistrado le dijo a una chica que yo conozco que apelara, porque si ella puede mostrar, ella puede apelar, pero ella no quiso apelar y se fue del país y bueno, en fin. Pero este es el trámite de la visa. ¿Cómo se paga la visa? Cuando ellos te dicen que tu visa está aprobada o te avisan que ya puedes buscar tu visa, a ti te toca pagar el monto de tu visa. Por primera vez creo que cuesta $160 y por renovación $190 y por renovación $160. Entonces eso es lo que vale la visa. Tienen que saber que si vienen a sacar visa, tienen que tener el dinero de, de los $10,000 y algo más lo que cuesta tu alquiler más lo que cuesta la visa, que son 160. O sea, bastante dinero. Pero bueno, este video wow, dura 24 minutos. Pero espero que les haya aclarado todas las dudas. Vayan con alguien de Austria si pueden. Yo en mi caso fui con mi hermano siendo de aquí. Porque no pudimos ir con nadie austriaco. Y de verdad nos fue súper bien. Traten de ir felices. Porque van a lograr un sueño. Tranquilos, no vayan nerviosos. Porque medio vez los vean nerviosos, se los van a querer comer. Así que vayan tranquilos. Vístanse bien. Súper importante, eso les después les haré un video, pero es muy importante que hayan bien vestido que ellos vean que son personas confiables dentro de lo que cabe, que son personas que vienen a estudiar, no se vayan vestidos a lo loco y nada, porque ellos ven mucho, ellos se ríen mucho con las apariencias, así que nadie que presenta 15 mil euros normalmente está mal vestido. Eso es solo como un tips que yo le doy, pero bueno, cada quien al final. Háganlo como ustedes sientan en su corazón y de verdad... No tengan miedo porque, como les digo, lo peor que puede pasar es que no se la prueben y, a, y apelan. Siempre que esté todo bien, ustedes pueden apelar. Así que bueno, chicos, <ríe> he terminado este video. Espero que les sirva muchísimo. Dejen su comentario por aquí abajo, cualquier pregunta. Nos vemos en Instagram también. Y espero pronto grabarle la segunda parte de este video. Así que bueno, los quiero mucho. Pasen un, fin, un feliz fin de semana. Chaito.